la juventud de hoy en día, eh, somos muchos, estamos muy conectados y, y nos importan los problemas, no solo que nos afectan directamente, sino que, que hay a nuestro alrededor y que gracias a la gran conexión que hay entre nosotros, pues vemos que, que se dan en otras partes del mundo. Entonces ya somos muchos jóvenes los que estamos tomando, tomando partido y activamente nos estamos involucrando en asociaciones, en organizaciones, en movimientos para intentar cambiar la sociedad en la que vivimos hoy y en la que viviremos en el futuro. Entonces, por ese motivo, la, la juventud tiene, tiene una voz, tiene un mensaje que decir y, y la Unión Europea en este caso tiene que, que escuchar.